Los elefantes que nacen sin colmillos en África, tráfico de marfil y caza furtiva. Un estudio reveló que la caza clandestina empeoró debido a la guerra civil en Mozambique, al sur de África, usando cambios genéticos en los elefantes. Naturalmente, un porcentaje de los elefantes nacen sin colmillos, sin embargo, es un fenómeno que dejó de ser genéticamente natural. Gracias a la guerra civil que duró 20 años, 1977-1992 en Mozambique, África, debido a que las personas vinculadas a este conflicto financiaron el tráfico de marfil. En un estudio científico publicado en Science, la Guerra Civil ha sido señalada como la causante principal del aumento del tráfico de marfil y, a su vez, de este cambio genético. Pero lo que nadie sabía en su momento, hace más de 30 años, es que dejar a los elefantes sin colmillos ocasionaría que crías nacieran sin ellos, un hecho que afecta no solo a estos mamíferos, sino también a su entorno natural. En respuesta a la intensa caza furtiva por parte de las Fuerzas Armadas, las poblaciones de elefantes africanos en el Parque Nacional Gorongosa dividieron un 90%. Una exploración más profunda reveló que este rasgo está ligado al sexo y relacionado con genes específicos que generaron un fenotipo genotipo cinco con más probabilidad de sobrevivir frente a la caza furtiva. A el estudio. Según Joyce Pugli, experta en el comportamiento de los elefantes y exploradora de National Geography, por medio de una nueva investigación se determinó que de las 200 hembras adultas conocidas, el 50.000% de, de las que sobrevivieron a la guerra carecen de colmillos. Y el 32% de los elefantes, hembras nacidos desde la guerra, no tienen colmillos. Este es un fenómeno preocupante, ya que los colmillos cumplen un papel fundamental en la vida de los elefantes, pues los que emplean para la mayoría de sus tareas cotidianas, proteger la trompa, ayuda a nascar para encontrar agua, recolectar el alimento y quitar la corteza de los árboles para obtener comida. Según Puli y demás científicos, la proporción desmedida medida de esta carencia podría alterar cómo se comportan los individuos y sus comunidades. Queremos determinar, por ejemplo, si los elefantes sin colmillos poseen territorios más grandes y qué otros elefantes, ya que podrían necesitar cubrir más terreno para encontrar alimentos aprovechables. En opinión de los expertos, el hecho de que los elefantes nazcan sin colmillos ocasionan un impacto en el ecosistema grave, pues deberán adaptarse a este cambio genético y cambiar su forma de alimentación y supervivencia.